Eh, video muy corto es para mostrarles eh, una herramienta en Genially que creo que puede funcionar muy bien muy, y es muy padre para cuando queremos hacer algunas presentaciones o actividades más dinámicas con los alumnos por ejemplo un treasure hunt algún, algún juego de, de recompensas este, de ir subiendo de nivel o algo este, como para aplicar gamification. nosotros tenemos una función que nos permite bloquear ciertas diapositivas y hacerlas visibles al alumno cuando ellos pongan un password o este, alguna contraseña o algún código que nosotros designemos y así pueden ir descubriendo nuevas diapositivas eh, eh, es muy muy sencillo el cómo hacerlo primero que nada pues yo les sugiero tener todas las diapositivas listas este, todas aquellas diapositivas que van a formar parte de tu actividad es este, diseñarlas desde un inicio y una vez que ya tenemos aquí todas las diapositivas que vamos a utilizar, como pueden ver para empezar a bloquear las diapositivas, eh, tenemos tres, tres puntitos al lado de cada una de las diapositivas, los estoy circulando aquí con rojo. Eh, y en estos puntitos, lo que vamos a encontrar nosotros son diferentes funciones de configuración, como lo es la de añadir contraseña a la página. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el alumno, al iniciar con esta actividad, eh, para poder destapar o descubrir las siguientes diapositivas, tuviera que poner un código o una contraseña, entonces lo que tendríamos que hacer primero es dirigirnos a la diapositiva donde queremos que el alumno ponga el código para poder verla. Damos clic en los puntitos y le damos clic en añadir contraseña. A partir de aquí nosotros designamos cuál va a ser la contraseña para el alumno, donde podemos integrar algún código o algo que el alumno tenga que descubrir o tenga que estudiar, una, este, la respuesta a una pregunta, etc. Y simplemente le damos clic en lista. Y ya quedó bloqueada. Cuando queda bloqueada o bueno bloqueada por contraseña, nos arroja una llave. Después pasamos a la siguiente diapositiva en caso que queramos que el alumno eh, vaya visitando las diapositivas hasta que vaya teniendo ciertas respuestas, ciertos conocimientos, etcétera Y las podemos ir agregando. Nosotros podemos bloquear pues las diapositivas que creamos necesarias para el alumno. Podemos utilizar diferentes códigos, diferentes contraseñas, etc. Y así sucesivamente. Por el momento nada más vamos a bloquear esas tres y les voy a enseñar cómo quedarían. Utilizamos la vista previa. Y aquí ya me arroja el mensaje de que necesitamos la contraseña de acceso. Todas aquellas diapositivas que bloqueamos son las que aparece ese mensaje en el cual nos dice que se necesita la contraseña. La primera diapositiva no se puede bloquear, generalmente siempre es en la que se presentan las instrucciones o la información necesaria para poder avanzar con las actividades. Pero si nosotros damos clic para la siguiente diapositiva, entonces ahora sí me pide el código. Aquí el alumno tendría que escribir la contraseña y una vez que ponga la contraseña correcta, se le va a desplegar la siguiente diapositiva y así sucesivamente. Todas aquellas que bloqueamos son las que me están pidiendo contraseña. Eh, de esta forma nosotros podemos generar actividades este, para los alumnos y eh, podemos hacer eh, otro tipo de presentaciones para ellos. ¿Sí? Eh, también es muy fácil en caso de que ya no quisiéramos bloquearlas o quisiéramos quitar este, la, el, el password, nada más damos clic en la llavecita y aquí tenemos el botecito para eliminar. De esta forma, nosotros estamos eliminando las contraseñas que acabamos de poner. Y pues bueno, eso sería todo como les comenté. Es una herramienta muy práctica, muy fácil y nos puede ayudar a hacer. Eh, diferentes actividades con los alumnos en China.